Como con Ramón Antiguo, es el caso de la educación en la República Dominicana y de manera muy específica, referirnos al Ministerio de Educación y a estas fricciones que ha habido en los últimos tiempos, que siempre la ha habido, pero que eh, se va como eh, acrecentando más y siendo más agresiva eh, por parte de la Asociación Dominicana de Profesores. El Ministerio de Educación, cada año, tiene una, una programación que es anunciada verdad y dada a conocer antes de comenzar el año escolar. Y para nadie es un secreto que dentro de la programación que hace el Ministerio de Educación es que fija las fechas eh, de los periodos de vacaciones eh, o, o que van a ser interrumpidos durante el periodo de clase. El, el Ministerio de Educación tiene previsto, previó en su programación de este año 2019-2020 Que las clases iban a ser hasta el día 20 de diciembre fecha que a partir de ahí, pues los estudiantes se iban ya a sus vacaciones eh, del periodo navideño Yo así, recuerdo, Víctor, y excusa que te interrumpa, uh -huh. que cuando yo estaba en la escuela Eso fue el otro día, eso fue como el, 2000, sí, sí, el, el ayer, 2010, perfecto. por ahí algo así Que yo salía de la escuela 17-18 siempre a las 17, 18, que no está tan lejos del 20, o sea, estamos hablando de dos días. Y a mí me sorprendió muchísimo saber que hoy ya es el último día de clase en algunos colegios, y creo que ya en las escuelas públicas salieron ayer, si no me equivoco. porque En, como en, la colegio, de... en los colegios, los colegios privados. Exactamente, sí. los colegios privados, pero creo que en la escuela pública salieron ayer porque se suponía como que tenían unas cuantas reuniones previamente. Sí. Mira, entonces, eh, esa programación que hace el Ministerio de Educación, que la hace con tiempo, eh, Se pues supone que es hasta el día 20. De hecho, en el día de hoy el ministro de Educación pues, uh -huh. hace un llamado a los colegios privados para que eh, continúen su clase hasta el día 20. Entonces yo quiero decirle al ministro... Eh, ¿Cómo le va yo, a lograr eso? No, ya no lo va a lograr porque tengo entendido que son casi todos los colegios. Sí. El todavía ya está de vacaciones a partir del día de hoy. De manera que yo creo que la ADP pues, ha sorprendido a todo el mundo porque... Al utilizar este mecanismo, que lo sigue utilizando este mecanismo de protestar para lograr reivindicaciones a favor de, del sector de educación, sigue maltratando, que yo creo que ya no hay forma de cómo maltratar más la educación en este país que no seguir perdiendo clase. Pues... Se supone que a, que a partir de hoy ya las escuelas públicas van a vacaciones según es la decisión que tiene previsto, que ha estado eh, eh, eh, comunicando a la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores. Así que se supone que hasta hoy la programación que tiene el ministerio es hasta el día 20 como debe ser para dejar de seguir perdiendo clases aprovechando al máximo el tiempo. ¿Cómo cuántos días de clase se ha perdido por esta, esta, esta protesta? No, eso es, eso, es, eso es incalculable. Ahora, lo penoso de este caso, Marlisa y amigos televidentes, es que los profesores, la ADP como gremio, siga utilizando este mecanismo para protestar quienes más sufren, de, quienes más sufren de esta acción son los pobres que son los que están obligados no. a ir a las escuelas públicas. Víctor, y, y no solamente Dominicana. los niños y los pobres, inclusive esos padres que ya se organiza mentalmente, bueno, mi hijo se va en la mañana hasta, vamos a suponer en tarde encendida que es hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, ya se programa mentalmente para que cuando su hijo llegue, ya encuentre una persona que lo esté cuidando, porque recuerden que aquí todos los trabajos, la mayoría de trabajos salen a las 6 de la tarde. Entonces, a, a ellos salir ahora, tienen ahora que reajustar todo esto para ver quién le va a cuidar a sus hijos de la mañana. Entonces, yo considero que por qué salir tan temprano, o sea, estamos hablando de casi un mes, cuando viene a ver, no se entra, porque ahora ahora el 6, que es el lunes, sí, no se entra el porque 6, la ADP, y se pierde toda esa, esa primera semana de clase también en enero. Los profesores están utilizando este mecanismo de protestar Supuestamente para inducir o, o intentar que el, el, el ministerio de educación pueda acceder ante las peticiones y las reivindicaciones que ellos están exigiendo. Pero qué manera más... Eh, de, de, burda de protestar yéndose una semana antes Así permitiendo es. que los estudiantes pierdan una semana y más con este estudio que acaba de salir que nos colocas a nosotros en lugares preponderantes en cuanto a nivel de educación en diferentes áreas que tenemos nosotros eh, ayer estaba previsto llevarse a cabo una reunión entre el ministro de educación Peña Mirabal y la comisión ejecutiva de la ADP previo a esta reunión Previo a esta reunión, en varias seccionales se habían suspendido la clase, Entre ellas, Mao Valverde, Santiago de los Caballeros y San Francisco de Macorís. Por lo que el ministro entendió que en esa situación, bajo esas condiciones, no tenía sentido reunirse. Incluso calificó de... de es cierto. De, de, de, de como, chantaje prácticamente. ¿Cómo tú me haces una huelga a mí sin ni siquiera reunirte conmigo para quizás llegar a un acuerdo, encontrar términos para poder arreglar la, la, la, la problemática y tú me haces una volgante de la reunión claro, porque, porque por lo menos espera escucharme. La idea, yo sumo, yo sumo que la intención de esta reunión era para resolver el problema. Nos reunimos. La intención del ministerio es de ponerse de acuerdo con la ADP claro. para lograr, para lograr que se siga dando la clase hasta el día 20 como está programada y evitar que se pierda docencia. Esa es la intención, entonces, pero sí, si, si, si, si vamos a la reunión. La cosa <risa> como el chavo al revés. Sí, si vamos a la reunión, pero sin embargo ya hay varias seccionales que suspendieron la clase, entonces es un chantaje. Entonces a mí me da risa que el otro día yo, yo vi, no recuerdo quién, en un programa local, que decía, ¿por qué no hacen la reunión de los sábados? Y dice una, una, uno de los maestros, ah, porque ninguno van de los profesores. Entonces, <risa> tiene que estar de semana para que puedan ir. Sí. O sea, que si lo hacen un sábado, para que los niños no pierdan clases de lunes a viernes, los profesores no van porque ese es su día libre. Así es. Entonces, ¿Sí? el ministro <risa> de Educación califica esto como un irrespeto. Y es cierto. Es cierto. Es cierto. Tiene todas sus Qué bueno conocer. Ahora, lo bueno del caso, es lo, la buena noticia es que sale tempranito, eh, vi en, los, en algunos medios, que el, el, el la acción de dialogar, la intención, perdón, de dialogar se mantiene. Qué bueno, porque de alguna manera hay que buscarle una solución para que buscársela de hoy para ahorita. pero bueno, es que, espera es que, la... que, Víctor, ahora van a decir algunos de los maestros, yo no voy para allá porque ya estoy de vacaciones. Uh -huh. Hablamos en enero, porque ahora ya estamos en Navidad, se... el doble sueldo, el porquito asado así que yo no voy a uh -huh. hablar de problema ahora que ya yo estoy de vacaciones. Empezando en el día de Pero hoy. Porque esas vacaciones se las dieron ellos, ellos mismos, se las dieron a Por lo tanto, cuando viene a ver, la de Paliza, vamos a abrirnos este próximo lunes, no, estamos de vacaciones y solamente va a quizá un algún grupito. Así es. <risa> Vamos a otra pausa comercial, en regreso, seguimos con los comentarios en este viernes, un viernes live, eh, que les invitamos a que no se muevan ni un instante para que puedan disfrutar. Antes, antes de irnos me encantó la, la caravana que hicieron en Bonao del PLD. Ah, sí, más de, más de 40 o 50 vehículos roteados del PLD con el dinero de, de, de nosotros y las calles estaban aborrotadas es una, una actividad de, de Gonzalo. una caravana Gonzalo. fueron mucha gente pero yo siento como veneno en pueden el... entrar a, la, a las redes sociales y ver que no miento fue mucha gente mucha gente y tuvieron que tocar las puertas de las casas para entregar sí, los suéteres que hicieron de, veo, de esta veo caravana como, veo como que hay cinismo en la ¿sabes? ay no ¿Eh? yo no jamás <risa> vamos a un corte como y regresamos sí. aquí con todo el contenido vamos a hablar de <risa> Muneo otra vez un poquito aquí al regreso, así que no, no le cambie, que en breve regresamos.